En la primera balota tenemos el número 2, en la segunda balota tenemos el número 0, en la tercera balota el número 9 y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1, 2091. 2091 es el número ganador de la noche de hoy, 6 de mayo del año 2023. Felicidades a quienes acaban de ganar con este número.